Hoy recuerdo aquellos días del 2009, cuando le pedimos el voto a la gente. Prometimos a cambio trabajar y trabajar para mejorar al Uruguay. A esa tarea nos abocamos desde el primer día. La inseguridad en la que vivimos nos llevó primero a presentar una propuesta al gobierno con 50 medidas para solucionar este tema que tanto preocupa. Después, insistimos en el Parlamento, poniendo el tema arriba de la mesa. Finalmente, no nos dejaron otra opción que salir a la calle a buscar el apoyo de la gente. Juntar firmas para lograr un referéndum da mucho trabajo. Y lo hicimos porque eso vinimos a la política, a trabajar para los demás. Fueron muchos los que nos dijeron que era imposible. Fueron muchos los que dudaron de esta patriada. Pero hoy, con orgullo y satisfacción, podemos decirle a todos que se puede. Se pueden juntar 370.000 firmas cuando se sintoniza con la gente y sus necesidades. Se pueden juntar 370.000 firmas cuando la propuesta es seria y sensata. Se puede vivir en paz como vivíamos hasta hace poco los uruguayos. Las firmas están. Por eso hoy quiero dar gracias por el trabajo realizado a los cientos de voluntarios de todos los partidos. A los colorados, los blancos, los frente amplistas, los independientes. Gracias por las horas que le dedicaron, por las ganas, por el esfuerzo. Gracias a los jóvenes que nos acompañaron. Gracias a los veteranos que volvieron a creer que se puede. Gracias a los que trabajaron en la calle, con frío y con calor, en las esquinas. Gracias a los que trabajaron por internet. Gracias a los que salieron con la virome y gracias a los que buscaron dónde firmar. A todos, gracias por estos 11 meses de trabajo. Ayeros, amigos, amigas. Estamos llegando al momento de la culminación de un elemento de esfuerzo de cada uno y cada una de ustedes. Esto que tenemos aquí no es ni más ni menos que la entrega, el trabajo, el arrojo de miles de personas que lo han hecho anónimamente y de manera desinteresada para lograr una mejor convivencia, más pacífica y una sociedad en la cual todos estemos más tranquilos. Ahora vamos a proceder a convocar al vicepresidente de la República, porque es lo que indica la norma, que lo venir más allá de las diferencias políticas o filosóficas que tengamos, Les pedimos mantener la tranquilidad, estamos en un ámbito institucional que es el poder legislativo, la casa de la democracia, la casa de todos, el presidente vendrá de la Asamblea General, y con respeto hará lo que tiene que hacer, porque está inscrito en la Constitución de la República, y luego de eso... Un gran aplauso, nos retiraremos todos en paz y con el sentir que haber cumplido. Gracias. Ahora viene otra etapa, cuando se confirme el plebiscito y vayamos todos juntos a votar para vivir en paz, por más seguridad. Ayer te pedimos la firma, mañana vamos a seguir pidiéndote que nos acompañes en este camino, un camino de trabajo para hacer del Uruguay un país mejor, un país educado y seguro para vivir. A todos, gracias por la confianza. Y vamos, Uruguay. VAMOS URUGUAY, QUE SE PUEDE.